Quisiera saber si yo siendo beneficiaria eh, puedo esperar parte del proceso de la visa K1 en otro país diferente al mío, o todo debo esperar el proceso en mi país de origen. Bueno, uh, si quieres viajar a otro país mientras esté todo el proceso, sí lo puedes hacer. Claro, no puedes ingresar a los Estados Unidos, pero puedes ir a otro país mientras esperas tu proceso. Pero debes de regresar a tu país para la entrevista. Eso no lo puedes hacer en ningún otro país. Solamente si tuvieras residencia o permiso de, de empleo en ese país lo puedes hacer. Pero claro, tú puedes ir, por ejemplo, si quieres ir a, a Costa Rica, no sé, a África, como lo quieras hacer, y quieres estar allá por un par de meses mientras esperas el, el, el proceso, está bien. Es, es, Um, lo puede hacer con, con todo eh, derecho suyo, pero como digo, regresa a tu país para la entrevista porque ahí va a ser el único lugar que lo vas a poder hacer. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.